Las guerras siempre tienen motivos estúpidos o egoístas, pero el conflicto entre Bolonia y Módena en 1325 es un caso especial. Durante el conflicto de tres siglos entre güelfos y gibelinos, unos soldados modeneses se infiltraron en Bolonia y robaron un cubo, que se negaron a devolver. Esto inició una guerra que duraría 12 años. A pesar de la superioridad numérica de Bolonia, fueron derrotados sufriendo el robo de otro cubo. El poeta Alessandro Tassoni lo contaría en el poema La sequía Rápida.